...en directo, desde Murcia... ...ducentésimo, cuadragésimo... ...cuarto día consecutivo de protestas... ...porque siguen partiendo Murcia en dos... ...siguen con las obras del muro... ...con las obras de la pasarela... ...y la gente sigue viniendo a las vías, sí... ...esta mañana... Muchísimas personas las que están aquí estaban en Beniel, unas fueron corriendo, otras en bicicleta, otras en patines, otras en tren, otras fuimos en autobús. Y aquí estamos, aquí están, porque no quieren un muro, no quieren sus vidas separadas, su vida separada. Y es triste porque están aquí vallando la zona donde van a construir el muro. ...y es cada vez más visible... ...que las obras están muy, muy adelantadas... ...es muy visible... ...y la gente pues... ...va a dormir... ...sin saber... ...por la mañana qué se va a encontrar... ...incluso... ...sin saber si por la... ...si por la noche... ...van a hacer obras... ...entonces vivir de esa manera con tanto estrés tanta ansiedad tanta incertidumbre eso no es sano eso no es sano y eso es una violencia que está llevando a cabo los corruptos ¿eh? los corruptos gente bastante sinvergüenza que está llevando a cabo esta violencia pues si sí, esta mañana como habéis comentado bastante bonito esa experiencia ...la siguiente a Totana... Sería, ...sería también una muy buena opción... ...en Totana... ...con el cambio del trazado del AVE... ...y las expropiaciones... ...a tantísimas personas pues... ...tienen su plataforma, se han movilizado... ...y es muy importante también... Eh, ...dar visibilidad... ...a esa lucha ¿no?... ...a Cantarilla por supuesto... ...otra, otra opción también de ir allí comentarlo con la plataforma de el tren por fuera de Alcantarilla, se puede comentar con Isa que luego quizás vea esto o se conecte con Conchi si sí, hay que hay que hacerlo ¿eh? y y bueno y ha sido pues un domingo lo tenéis ya subido en Periscope y en, bueno, en Periscope siempre porque son directos en YouTube está cuando ya hemos llegado allí, se han hecho, si recuerdo bien, tres, tres directos, más incluso, porque está Dani, que grabó cuando iban en bicicleta, yo en autobús, luego en la puerta de la estación de, de ferrocarril en Beniel, estuvo hablando Joaquín Contreras, portavoz de la plataforma por soterramiento, también la alcaldesa de, de Beniel y luego también... Joaquín en el interior de la estación... ...explicando por qué Beniel es una opción, ¿no? eh, ...que se quedara allí el ave... ...posteriormente hubo otra grabación... ...en la que mostrábamos, pues... ...momentos posteriores a la comida... ...y allí, pues, los viaquingos eh, tocando... ...pues la grabación... ...de la puerta de la alcaldesa, eh, Fini en Twitter... ...dijo que lo subiéramos a YouTube y a Facebook... ...y ahí está ya, ¿eh? ya está en Facebook y en Youtube para que lo, lo podáis ver... ...pero mira, hemos llegado a media tarde aquí a Murcia... ...y nada, tiempo para descansar un poquito quien pudiera... ...y luego de nuevo a las vías porque todos los días nos vemos en las vías... ...todos los días, todos los días nos vemos en las vías... ...así que mira, aquí tenemos a muchísima gente, a Antonio, Marco... Nieves. Nieves. Eh, eso es una, una, una banqueta de activistas de lujo, ¿eh? Eso, eso, eso, eso, no, eso no es una banqueta, es un trono, ¿eh? Eso, a ver qué pasa, ¿eh? Esa banqueta... Buenas, Mónica. Alexia. Marco. Aquí. Toda la familia. luz Buenas, Alexia. Aquí hay toda la familia junta en torno a la banqueta reivindicativa. ¿eh? Pues, bueno, pero Nieves, tú no has ido a venir, ¿no? Porque no te he visto. Ah, digo, ver, había mucha gente, pero digo, yo creo que... que... ¿Cómo? Ah, en Madrid, sí, sí, claro, sí, claro, pues podría ser, pues podría ser, pues en el mismo tren veníamos, sí, sí, Estuve en Madrid, pero luego enseguida hacía la vida. Sí, por eso te pregunté, digo, ¿no estaba en Madrid? Sí, algo en el tren, porque de palita para allá. La vía, la vía. Sí, dormí una hora por la noche, un poquito en el tren y luego la vuelta. Pero hay que recuperarse. Ajá. Pues. Bueno, y tú aquí hoy, no falla, ¿eh? nieve no falla. Yo aquí con Marco, Ilu, ¿eh? con el yerno, la hija, las nietas, ¿eh? aquí con, con Alexia, sonriente. ¿eh? Y con su hermanita Mónica. Eh, que también luchadora esta huertana es para que no haya muro para que no haya muro quieren poder cruzar cuando sean mayores la vía sin tener que pasar por esa horrible pasarela por esa horrible ¿sabes cómo es? Alex? No, no ni pasarela no muro ni pasarela ¿cómo es? ni muro ni pasarela? ni muro ni pasarela está claro ¿está claro? ¿Sí? Y pasarela. Ahí está. ¿eh? Yo creo que queda claro, ¿no? Mira. Mira. Mientras mostramos a tu padre... Mira, Alessia. Mira. Esto para ti. Corazones que te están enviando para ti. ¿Has visto? Mira, espérate. Vamos a... Vamos a ver. Ahí va. Estos corazones te los están enviando a ti, mira, pero queremos que lo veas tú. Mira. ¿Has visto? gracias. Todos esos corazones están para ti, porque has dicho ni ¿Qué es lo que has dicho? Ni muros ni pasadera. Ahí está, Míralos. Ni muros ni pasadera. No muro ni pasarela. Aquí tenemos a Alexia recibiendo un montón de corazoncitos porque no quiere muros ni quiere pasarela. ¿Eh? ¿Y aquí? Venga, ya ahora vamos también con su hermana Mónica. Está por aquí con su abuela. Mónica, ¿tú tampoco quieres muros ni quieres pasarela? Yo no quiero ni muro ni pasarela queremos el paso libre mira a ver qué dice tu abuela que no queremos ni muros ni pasaderas ni accesorios el, el, el paso libre el paso libre sí eso sí. no ni el paso a nivel el tren no. el, el, tre el tren por debajo ni el paso Ahí está. a nivel vamos a pasarle ahora al papá Marco, Eco, ahí. ¿Qué dices? ¿Que ¿Ni muro ni pasarela ni. nivel? Ni, ni pasaje a nivel. El tren es soterrado y ya está. ¿Tan, tan sencillo de así, no se puede. Se puede, se puede. ¿Eh? Pues aquí tenéis la imagen, vamos a mostrar, la imagen de la familia luchadora. Ilu con Alexia Nieves con la nieta Mónica, hermanica de Alexia Y el papá de ambas Marco Fini, el vídeo ya está subido A Youtube y a Facebook Me lo preguntaste en Twitter Y dije, a ver ¿Para qué descansar? Descansar es de cobarde. ...y mientras mi marico estaba durmiendo... ...yo subí el, el vídeo a YouTube y a Facebook... ...o sea que ya lo tienes, eh... ...ya lo tienes... ...bueno... ...pues aquí... ...mostramos más gente... ...Antonio que... ...también... ...estaba hoy en Beniel... ...esta mañana... ...estaba por la mañana Antonio... ...y ya... ...¿cómo que no, no quiere salir? ...bueno, pero... Co ...comenta, bueno... ...hay que tener un poco de vergüenza... ...para quitarse, ...para luchar tanto sin vergüenza... Eh, ...esto tiene pinta de que las obras... ...van a continuar esta semana a un ritmo veloz... ...siguen continuando por la noche... ...de hecho lo vimos... ...el viernes por la noche... ...a partir de las 12 empezaban a venir... ...máquinas... ...a seguir trabajando... Triste, pero... ...no van a impedir que la gente siga luchando... ...por supuesto... ...aquí vamos a seguir hasta hasta que podamos, vamos a seguir luchando, aunque esté hecho, aunque esté sin parar, ellos no paran y nosotros tampoco, porque lo justo mmm, solo tiene un camino, que es luchar y, y luchar por lo que creemos que es justo. Pues así es, Antonio, así es. Y... Llevamos ya aquí 244 días... ...más de ocho meses seguidos de protestas diarias... ...ojo, protestas diarias... ...y siguen construyendo muros... ...siguen partiendo la ciudad... ...pero esto... ...pues en el peor de los casos... ...como comenta la gente... ...muro construido, muro derruido... ...es decir... ...el próximo año se van a celebrar... ...30 años de la caída del muro de Berlín... ...caída... ...se entiende que el muro no se cayó solo ¿no?... ...hubo alguien que hizo algo... ...¿no?... ...¿por qué?... ...pues porque un pueblo entero... Lo, ...no lo pueden dividir... ...lo pedía ¿no?... ...y no lo, no lo querían dividir ¿no?... ...entonces aquí pues el gobierno... ...se verá obligado a, a, a tirar el muro que... ...que construyan... ...que, que están construyendo... ...pues porque la gente... Se va, se, ...se va a unir todavía más... ...si el muro finalmente lo pone ...es decir, el gobierno se verá obligado a, a eso... ...lo mismo que en Alemania pues lo tuvieron que tirar... ...hay gente que dice... Podrá pensar ...pues qué exagerados... ...no, no, exagerados... ...vive tú aquí... ...atraviesa esta pasarela con cuarenta y tantos grados... ...camina en torno al muro con cuarenta y tantos grados... ...vive pegado al muro... ...que las vecinas se estaban quejando... ...de que el muro les quita... ...el aire... ...que entraba... ...a la puerta, a las ventanas de sus casas... ...y que... ...le aporta muchísimo calor... ...porque claro... ...el no muro tiene un efecto... ...que aumenta el calor ¿no?... Por, Por supuesto. ...el metraquilato... ...entonces... Eh, ...esto... ...esto no va a haber muro... No hay muro, de una manera, de otra, los sinvergüenzas que están a favor del muro, pues quedarán más en evidencia. Y antes o después, pues dirán, bueno, pues yo tampoco quería muro. Y hay, y hay que comprenderlo, vivimos en una sociedad donde hay gente que de vez en cuando, pues gente buena que hace cosas malas, y gente mala que de vez en cuando hace cosas buenas, pero hay gente mala que tiende a hacer muchas cosas malas, ¿eh? y gente con muy poca vergüenza. Y esa gente con muy poca vergüenza, pues están partiendo la ciudad en dos. Pero, pues sí, hay que hablar, claro, ¿eh? ni, ni hay mordaza ni puñetas. Aquí el sinvergüenza es sinvergüenza, el político honesto es político honesto. Aquí es así. Dudo yo que un político honesto se dé por aludido con mis palabras, porque dirá, pues de mí no está hablando. Entonces, y la dignidad de la gente acabará con el muro. Y que tiene que haber muchos intereses creados para que esto siga así. así es. Muchos intereses creados. ...cuánto cuánto no habrá... ...cuánto no se sabrá... ...cuánto tardaremos en saberlo... ...cuánto tardaremos en saberlo... ...eh... ...y... ...cuándo... ...se logrará que la gente pueda cruzar la calle... ...sin vías... ...pero aquí seguiremos Antonio... ...seguiremos... ...seguiremos luchando... ...muy bien Antonio, muchas y gracias... Descanso. ...nunca mejor dicho... ...nunca mejor dicho y sin descanso y sin descanso bueno aquí tenemos pues una de las imágenes cotidianas más de 90 veces la barrera baja bueno lo de la policía no es que fuera co cotidiano durante tantísimos años pero ya lo va siendo porque la gente está aquí conectada y, eh, se está mm, presenciando continuamente esta... esta presencia, no Valga la redundancia, ¿no? la gente está ya acostumbrada a, a pasear con esta imagen, con, con salir de su casa y ver la presencia policial, como si fuesen culpables de hacer algo terrible, algo denigrante, es, es que es es muy triste, no, es muy triste. Hey, Mariluz, buenas noches, buenas noches Mariluz. ...pero, bueno, la gente va a seguir luchando... ¿eh? ...por más que, que lo quieran impedir... ...la gente va a seguir luchando... ...están muy preparados, ¿eh? podéis seguir esta cuenta... ...porque, bueno, yo me daré unos momentos también de descanso... ...para cuando haya que... ...cuando haya que hacer periscos por la noche... ...aunque, bueno, hay gente aquí, vecinos y vecinas que están retransmitiendo por la noche, también cuando hay obras y que lo van a seguir haciendo, no está Miguel, ha habido también más personas, eh, ahora recientemente Mariluz, bueno, y las que se puedan apuntar, cualquier persona que tenga un teléfono móvil, aquí puede retransmitir en directo y lo demás vamos a compartir sí o sí, vamos a compartir siempre. Sí. Así que, el silencio mediático no lo están logrando, pese a que han hecho un gran esfuerzo, un gran esfuerzo, pero no lo están logrando. Vamos a ver aquí, vamos a preguntar a la gente, a ver... ...vamos a ver... ...buenas... qué Antonio... ...cansado a tope, ¿no?... ...estamos agotados todos, ¿eh?... ...yo voy a... a las 10 me voy a mi casa... ...porque estoy realmente... ...no he dormido esta noche nada... ...estoy levantado desde las 7 de la mañana haciendo tortillas... ...y haciendo, preparando bocadillos... ...para hoy... ...y realmente pues... ...un cansancio bastante fuerte ¿no?... ...hay vecinos que comentan que... ...tiene pinta de que esta semana... ...la obra va a ir a una velocidad mayor ¿no?... ...están vallando la zona... ...del muro... ...que fue derruido... Que ...se cayó en octubre... ...y que... ...pinta mal esta semana... ...¿tú has visto por ahí cómo está la situación?... ...no, yo no he visto, no he visto nada... Eh, ...pero mi impresión realmente... ...es que... Eh, ...tengo, la, tengo la, la, la esperanza y la, la intuición... ...de que en este mes seguramente... Eh, ...los jueces van a dar alguna solución favorable... ...es decir que es una obra ilegal... ...y esto se va a parar... ...y la intuición mía viene porque la obra prácticamente está terminada... Con lo cual, el, yo no opino como alguna gente que el, el PP lo está empecinado en hacerse, la foto, en, hacerse la foto con, en hacerse la foto con el ave y eso es lo que más le importa. Eh, lo que yo creo realmente que lo que más le importa al PP es decir, la empresa a la que se le ha dado la obra eh, ha hecho casi el 100%, hay que pagarle ya el 100%. ...y si se le paga el 100% a la empresa, la empresa de alguna manera tendrá que pagar el, el, la parte correspondiente de las comisiones... ...con lo cual para mí ese objetivo creo que es el más importante para el PP y para eh, Adif y Aldesa, etcétera, etcétera. Por tanto, yo eh, pienso que esto ni siquiera se va a llegar a cerrar del todo... ...lo que están haciendo es dar la apariencia y de alguna manera dejar claro que la, la obra está terminada prácticamente y que no les dejan terminarla, nos echarán la culpa luego a la plataforma, a Podemos, etcétera, de que ellos han sido los que han dificultado esto, y se quedan con el dinero, echan la culpa, y esa, bueno, esa es mi idea, pero vamos no quiere decir que lo mío no es más que una intuición. queda más o menos para para la respuesta de la fiscalía sabes? según dice la plataforma eh, debe darse esa respuesta en lo que queda de mes en el mes de mayo porque hay suficientemente han, le han puesto escrito suficiente de la mesa como para que se dé esa respuesta y parece que lo que les dijeron es que la respuesta sería en este mes y yo creo que si no fuese en este mes entonces tendríamos que los vecinos tomar ...otras medidas y bueno... ...en tanto en cuanto que todos creemos... ...que esto es ilegal... ...pues habría que... ...digamos... Eh, ...empezar a exigir... ...que por qué no se ha... ...no se ha dado ya una solución... ...en mi opinión... vamos ¿no? pues, sí. ...bueno pues... ...vamos a seguir aquí en las vías y... ...y por supuesto... ...tampoco es seguir sin más... ...sino esperar resultados y sobre eso pues eh, seguir o hacer otra, otro tipo de medidas para que realmente lo que no debería haberse hecho que no se termine de hacer, hemos perdido ya un montón de dinero a nivel digamos económico toda la gente, eh, seguramente que lo han ganado otros de forma poco clara, pero aparte de que se haya perdido ...es mejor que la obra se pare, puesto que si no... Pues ...se pierde dinero, pero al mismo tiempo... Eh, ...los vecinos no van a poder pasar, que es lo, es lo peor. Una huida hacia adelante puede ser como un paso... ...cuando uno se encuentra frente, frente al abismo, ¿no? Es caer. Efectivamente, sí, claro. Eh. Muy bien, Antonio, vamos a ver también a Paco, a ver... ...lo que nos cuenta, venga. Paco. Vamos a ver... Paco, a ver, ag agarra el micro, Paco. Venga, agarra el micro. Ahí. Hoy día, de, día de estar en Beniel. Sí, sí, cierto, a ver, cierto. Ese día, ese día. Coméntanos, Paco. A ver, coméntanos por qué Beniel a coste cero, Beniel con V, con K, todo eso. A ver, joder. Vamos a ver. Beniel es una ciudad de la provincia de Murcia. De Murcia que aparte de conocerla por su, por su huerta, aparte de conocerla por su agricultura de, de la alcachofa. han a una estación una estación que la ministra Pastor dice que puede salir para Por eso estamos en Murcia, en Murcia capital. De los árboles, los árboles. Nos quieren colocar un muro. Voy a pasar de cámara. Cuando le prestábamos por el muro, le decían que no, se preocupáramos, no nos preocupáramos, que no iban a colocar una estación provisional en Los Dolores, que era un apiadero, que era una estación provisional que, que vamos, que era como si tiraba un saco y que ya estaban. Yo vi que no era correcto, que era un embustero, que no iban a un favor de de cámara industria de Cámara y un filero del Partido Popular, que pensé en venir, pero no podía hacer había que hacer un convenio nuevo que tenía en el 2006, que había que expropiar terreno, que tenía en el 2006, que estaba solo funcionado, pues que había que hacer carreteras nuevas para llegar a la de esa estación provisional que el embustero, que cuando ocurre de, de cámara, el de, de cámara, de la de cámara y nuevamente, y nuevamente pues sería de entonces de era una estación provisional adecuada, que de podría estar, ¿no? porque fue mi mucha pues, Se oye mal, tener, Pedro, más. tener la estación allí del de alma faltó confirmó que era el Los políticos del Partido Popular, Bernabé, como cabecilla de ellos, el que no Bernabé, de no tenía opciones, tener abarcamiento que debían gastarse 10 millones de euros a la ciudad de los políticos chileros del Partido Popular. y Pues venir era el peso. Pero la B... ¿Sí, si la dibujo a mi vista no es Dicen que soy, adecuada, ¿No es? ¿Soy y decidí y tras tener en mi cabeza el, la cultura de sierra que utiliza el no y lo pasea, mientras pistas que utilizan palabras, soy más ruido de fondo, ya. ponerle venir con una. Conforme con con pues también me añadí coste con K, con X y Z, Z, Z, No conforme con ello, pues hice una plantilla, como los grafiteros, y ese quedó el juego. Y claro, cuando antes normal de Ariel Black o con plantilla, quien ve el cartel dice que venía no es con V, de con v. cualquier artista yo no lo soy que hace su obra lo que intenta es transmitir su sentimiento pero lo que intenta de su obra es que la gente se pare y la mire con venía el coste cero con V con K y con exa que se, se pregunte por qué entendido. No siguen leyendo y no se preguntan por qué es con qué con qué, pero sí se preguntan por qué es con qué. El artista, por favor, de su obra? Papo, pago Un momento, ¿eh? Su micrófono. Un oh, de ambiente. así dice. ¿Ahora no está enchufado. <risa> ahora mejor, ahora sí. <risa> Hostia, atrás que chufa. Pero la, la, no me la misma, que tiene juego de mano y me tiene la misma. Enchufa está en la A ver, Paco, comentar... A ver comentar sí, se escucha ahora mejor ¿eh? bueno. estamos comentando por qué aquí tenemos Beniel con V coste cero y la gente nos, pregunta, nos preguntan por qué se escribe con V Beniel al final estas palabras se convierten en una obra artística y yo no soy artístico arte el usar palabras es porque tampoco soy dibujante pero sí hay artistas que usan la palabra, las letras para transmitir sus inquietudes conocemos a Santiago Sierra que utiliza la la palabra no y la pasea otros utilizan también ...letras, palabras y frases... Por aquí... ...yo utilizo... ...la palabra o frase... ...venía el coste cero... ...cualquier artista... ...vuelvo a repetir... ...cuando hace una obra... ...sea escultura... ...pintura o un libro... ...lo que intenta es... ...que la gente lo lea... ...y sea una pintura o una escultura... ...que la gente se pare y la observe... ...si aparte de poner la observa... ...se pregunta... ¿Por qué está hecha esa obra? Pues el artista debe estar satisfecho porque ha intentado motivarlos. Está claro que cualquier persona que vea una obra no puede entenderla o sí. Si es una obra clásica, como un cuadro de Goya, un Zurbarán, verdaderamente es una maravilla de de admirar esa obra y lo puede explicar la misma obra pero es una obra conceptual como puede ser un cuadro en blanco es más complicado el poder entender la obra entonces debe el curador o el espacio donde esté situada el curador es más bien si es está en un museo un espacio cerrado o si está en la calle donde esté situada que la posición de esa obra pueda transmitir inquietudes si aparte hay un guía o el mismo artista le explica va a llegar mejor al que le está observando y lo va a llenar culturalmente mucho más pues nuevamente venía jugamos con ello Beniel con B transmite algo diferente a Beniel con V pero solamente si te paras a pensar esa transmisión va a llegar más a la mente de cualquiera cualquier persona que la está observando y la mira plenamente si no tiene al, al que ha hecho la obra de estar situado en el, el entorno de la acción para poder entenderla o preguntarlo mejor si no, tiene preguntarle al que ha hecho la obra y así nos repetiríamos continuamente cualquier cosa sacada fuera de concepto puede ser una expresión para transmitir las inquietudes son cosas fáciles el problema es que el estado utiliza museos para encerrar todo esa cultura tan sencilla de calle bueno cecilio si no me preguntas, yo me ahogo en un vaso de agua ya está y sería otra obra cómo se ahoga una persona en un vaso de agua cosas peores han visto aquí bueno Mira, vamos a ver. estábamos aquí detrás intentando solucionar también correcto este muy, ah, muy bien, muy bien. ¿eh? mientras tú estás explicando el por qué el, el venir se escribe con, con se escribe con, con v. V. por cierto vamos a vamos a ver la manera la manera de una pancarta que tú has pintado uh -huh. que aunque se, se transparenta un poco pero ah. aún así está pintada por paco ...el carnicero, sí, y se ve algo como esto, se Vuelta. ve Beniel, coste, coste cero. cero, una pancarta... ...vamos a ver de qué manera la podemos sortear entre toda esta gente que está aquí... Eh, en, ...en Periscope, en Facebook, en YouTube, muy bien siguiendo esta revuelta de la huerta... ...vamos a verlo para que la gente que quiera tenga este preciado, valioso símbolo de esta lucha creado y además hay un vídeo que lo que lo publicaré también que mm. donde se ve que tú estás haciendo esa obra correcto ¿Eh? que como tú decías en el vídeo es una obra única porque cada vez que usas la plantilla la plantilla crea un diseño diferente correcto ¿Eh? sí, sí. las eh, plantillas eh, tienen eso que no son iguales exactamente ¿no? porque depende del momento <risa> del anterior, momento la, de la pintura, pintura la capacidad que pues... le echan no es una imprenta son plantillas y son diferentes totalmente ...entonces pues ahí la gente... ...que eh, pues eh, va a poder tener Espero, esa ...vamos esa... a ver de qué manera hacerlo... bueno Vamos ...habrá a, que estudiarlo... Hacer, pensar, ...pero ahí hacer, pensándolo... En ...que realmente... ...no es que sea un burillo ni un Picasso... ...pero es una inquietud y un sentimiento... De, ...de lo que hacemos ahora... ...tanto yo como la termino... ...tanto es decirlo como... ...aporta el material... ...y entre todos al final es que estamos creando algo... ...y también ese sentimiento que estamos creando... ...se pasa... ...al que la quiere, que serán tres sentimientos o más de sentimientos. ...y eso eh, hoy día es el, el bimba, la felicidad de unos décimas de segundo. Así es, Paco, porque además esta bandera blanca de no muro... ...se está convirtiendo en un símbolo de, de dignidad, en un símbolo de lucha social... ...en un símbolo de generosidad, solidaridad... ...y muchas personas quieren también eh, sentirse parte de... ...que de hecho ya lo son, porque están aquí en internet compartiéndolo, muchas de esas personas también vienen a las vías, ha venido gente aquí a las vías, desde fuera de Murcia hay gente que para sus vacaciones tiene pensado pasarse por esta plaza de soterramiento o sea, es impresionante, pero es que aún así cada día, cada día dedican tiempo para convivir junto a nosotros y entonces que tengan ese símbolo tan preciado en su casa pues oye, a mí me parece que es un gesto que podemos hacerles no y además hecho en venir es decir es que yo no me la voy a quedar yo en ¿eh? base para para alguien que va a tener eh, la bandera de nuevo muro creada por paco canicero autor de la fase a coste cero y además pintada en venir en, en un día tan señalado como hoy luego leeré los el comentarios cualquier obra es el, es el trabajo eh, la intención, la inquietud, el sentimiento como que se haga pues es, es una, un, una obra bien hecha en el sentido de todo eso que se busca de un cuadro, de una escultura sentimiento, creatividad y y de una forma de caminar hacia adelante, entonces pedirla Mira, aquí tenemos contamos con Paco que hoy Paco está aquí de cámara y leyéndonos los comentarios A ver Paco ¿Qué están comentando la gente? ¿Qué están comentando la gente? Una hora con mucha energía Viva Paco el carnicero A ver, a ver Viva Paco el carnicero Una hora con mucha energía Una energía especial Los comentarios de la gente Que está haciendo En, en Periscope teníamos en, en esa inquietud y estamos agradecidos de, de que participéis de una forma o de otra con nosotros nos parece estupendo, nos parece estupendo también están comentando ahora en periscope si está... no, sí, no se oye porque tenía el micrófono lo tenía lo, lo tenía pedro también está teresa navarro en carne están en facebook bueno hay muchísimas personas que están siguiendo esto en facebook en directo en youtube en periscope ...Paco, nos querían callar... No, ...querían que nos... ...ponernos un muro... ...aquí en Murcia... ...y que nadie supiera... ...cosa alguna... ...y no lo están logrando... ...no, está no está lo están logrando... Está logrando. logrando. ...estos embusteros... ...estos trileros ...estos embusteros... ...estos trileros del Partido Popular... ...a la cabeza de ellos tenemos a Ballesta... ...y el Niñico... Oh. ...López Mira dice el niño... ...y al... ...impresentable de Bernabé... ...que estos trileros, estos embusteros del Partido Popular... ...hay que echarlos, porque dicen que Beniel no existe... ...que Beniel no pertenece a nuestra región... ...dicen que Beniel no tiene una estación adecuada... ...dicen que Beniel está a 40, 50, 7 horas de Murcia... ...señor Ballesta es un embustero, señor Bernabé miente... ...señor López Mira es un trilero... ...Beniel está a 8 minutos de Murcia, Beniel es Murcia... Y Beniel, los venialeses somos con los murcianos, gente sencilla, trabajadora. Y su alcaldesa del PSOE ...no ha recibido temblando porque se ha emocionado el que hemos ido allá a compartir su inquietud. Hemos ido 400 personas. ...por cierto que 400, muy bien... ...porque hemos ido 105, 110 en bicicleta... ...hemos ido en un tren... ...hemos ido un autobús con 50 personas... ...y gente que ha ido... ...corriendo 8 o 10, 12... ...y en sus y, coches también... ¿eh? ...y en sus coches han ido también, a decir... También. ...que fácilmente 400 personas... ...pero ya se trata de unos cientos de personas... ...no 400, ni 300, ni 500, ni 1000... ...que hemos acercado a venir... ...a poner en el mapa... Y nuevamente el sentimiento con la alcaldesa del PSOE, que se le agradece al PSOE, ese acercamiento, que es una lástima que allí hay concejales o como se llamen del PP y de Ciudadanos, en el que Mario y Miguel están desaparecidos, ella, hay expresado sentimientos, su mano le temblaba y su cuerpo notaba... ...que había sentimiento totalmente... ...una hermandad con nosotros... ...ella... ...porque siente que le han colocado un muro... ...que está encajonado... ...Venir está encajonado... ...en un lado tiene el río... ...en el otro tiene la comunidad de Valencia... ...y al otro un muro del ave... ...entonces si vamos allí... A, ...a pasar este día de hermandad que hemos pasado allí... ...pues ella verdaderamente... ...muy satisfecha ...de, de, de que ese sufrir que tenemos todos... ...lo hemos compartido... ...y muy bien... ...yo he ido en bicicleta ...con Murcia en bici... ...un colectivo de ciudadanos también que luchan porque... ...nuestra Murcia... ...sea fácil de... ...de ir sin tanto coche y tanta gasolina... ...y no han, han acompañado... ...y otros compañeros en el tren para decir que la cercanía es minutos 800 llega... ...otros compañeros han ido corriendo... ...han hecho el esfuerzo de correr porque decían que también había participado... ...y otras familias por las circunstancias que sean... ...han ido en su coche particular... ...y otros... ...pues han quedado en su casa con el sentimiento que no... ...pero hemos pasado un día... ...en familia... ...un día reivindicativo... ...porque como dice el arquitecto Renzo Piano... ...las ciudades se hacen desde la periferia... ...las ciudades las hacen los ciudadanos... ...de la periferia... ...no del centro... ...porque son meramente... ...en el que el sistema político... Lo, los aprieta y lo presiona y se queja y se levanta y dicen que no. Los que están en su casa, en el centro, se acomodan, se encierran en una habitación de oro con una televisión plasma y un sillón se acomoda y más que reciben información fantástica, pero es todo una falacia y una mentira. Hay que salir a la calle y abrazarnos con nuestros vecinos y conseguiremos unas ciudades de, del futuro. Hermanadas Compartidas Pues nada, Cecilio Tú también has estado allí Yo he estado allí Y mira, quisiera hacer un comentario ¿no? Que Paco ha Ha, coment, ha dicho ¿no? Ha destacado que la alcaldesa de venía y el de persoes, ¿no? Aquí Una Una de las cosas Que se puede vivir, si tú vienes aquí O si lo ves en internet Es que cuando un político, una política de un partido Representa el bienestar de los ciudadanos y, y cuida de ello Aquí se le reconoce Sea del partido que sea Cuando un político comete un acto del, delenable, denigrante, aberrante Aquí también se denuncia Sea del partido que sea entonces, a mí me parece honesto que en este caso se estaba mencionando a la alcaldesa de Beniel, es del partido socialista pues me parece honesto que paco mencionase que que es del partido socialista porque aquí a cada cual lo suyo a cada cual lo suyo a cada, a cada momento a cada momento y aquí tú lo puedes seguir esto cada día cada día. Ahora, si te quedas con un minuto concreto, un segundo concreto, pues, y, y luego extrapolas, pues entonces ya, claro, el movimiento que se produce, eh, la realidad está distorsionada. Pero a mí me, me parece honesto, ¿no?, que hoy a cada cual hay que reconocerle lo suyo. Había gente en Beniel diciéndole a, a la alcaldesa, vente para Murcia, o te queremos en Murcia, ¿no?, ¿Eh? ...entonces oye, en, en Totana también hay una alcaldesa... ...no sé de qué partido es... ...en qué partido está gobernando... Totana Lama, que fue que fue la, no, la, ...en Totana... ...no, en Totana... ...eh... ...bueno pues... ...bueno, no amigo, sé... ...pero si sí del PSOE creo que también es porque... ...yo, acera... podría ser el PSOE... Eh, fijaos, en, en, ...en este caso... ...sin saberlo, aún así... Que sea, que ...lo que, que estamos diciendo que es que también. estupendo... ...porque están también apoyando a la gente... Movimiento Ciudadanos, un partido que se llama Movimiento Ciudadano. están comentando Pues para, para, para que veáis, es decir, sin saberlo, es decir, aquí, si un político hace algo bueno Algo que representa a los ciudadanos, pues entonces aquí se le reconoce Ahora, la buena gente hace cosas malas y la mala gente hace cosas buenas Es decir, se le puede reconocer a alguien malo, decirle que es malo pero que ha hecho algo bueno Y se le puede decir a alguien bueno que ha, que ha hecho algo malo me, me explico, es decir, no hay persona que al 100% todo sea bueno. Hasta cometemos estupideces. Y que no reconozca que comete estupideces, pues se lo tiene que hacer mirar. Porque todas las personas cometemos estupideces. Eso también nos convierte en humanos. Bien. Entonces, a mí destaco que Paco, el gesto honesto que ha tenido en este momento con la alcaldesa. Hoy, decía en Periscope, un gran día para Paco, por supuesto. Un gran día hoy es... San, hoy es san paco el carnicero ¿eh? el día que vamos a celebrar todos los años venir a coste cero el día 13 de mayo ya se ha eso o que es el segundo domingo de mayo no eh, el domingo siguiente el día de la madre eh, va a ser también el domingo de Paco. El... puede ser puede ser que... ¿Por qué no todos los, todos los años que mis compañeros vengan y me hayan Mayan... ...hayan plasmado mi inquietud de, de acercarnos nuevamente a Beniel... ...porque ya nos hemos acercado más de una vez a Beniel... ...pero no obstante, si antes éramos 100... ...para somos 120, es decir, somos 400, lo que sea... ...es decir que hemos vuelto a repetir esos viajes allí... ...porque soy partidario de que tenemos que ir... ...y aparte de estar aquí, que aquí no podemos abandonar las vías... ...no podemos tener esta plaza del soterramiento... ...tenemos que salir... ...y entonces pues dos sitios afectados es Beniel... ...y un sitio afectado es Cieza... Y también tenemos que ir a Cieza, a la alcaldía de Cieza, un viaje para decir que, que a Madrid no se va por Alicante, a Madrid se va por Cieza, a Madrid se va por Camarilla. Y nuevamente podríamos pues, a estos políticos del PSOE o, o ciudadanos que están más dudosos, que han cogido con nosotros la bancarta de que tienen que venir aquí. Y encantados con, con Ahora Murcia, con Cambimos Murcia. ...con Podemos, porque hasta ahora no nos han fallado... ...hoy, hay que recordar... Mar... No, ...no nos han fallado, tanto Cambiemos como ahora... ...y como Podemos, y hoy pues, puedo decir en concreto... ...Margarita y Sergio, que han estado allí... ...habrán estado otros, pero... ...concejales de Cambiemos Murcia... ...concejales de, de Cambiemos Murcia, que han participado con nosotros... ...con el sentimiento, y que ahora nuestros políticos también que estamos... ...pero con ellos, pues, en concreto, tanto como con la alcaldesa... Pues se agradecen de que estén. Entonces, aquel que no está, pues no sale la foto. Y como no sale la foto, pues no está. Bueno, pues nos vamos apartando para un lado, que ya va siendo. Comenta la aquí la policía que, que van a abrir al tráfico rodado, que nos apartemos un poco. Dime. Que poco 68. ¿Qué loco? Comente. ¿Qué, cagón, pues a medio 68. De la que, que le, el... Quiero comentar una cosa de mayo del 68, porque en el Facebook de, de, de Nacho, Nacho Ruiz, que es el de la Galería T20 con su, su señora Carolina, en su Facebook escribe en cuando entonces nombró del mayo del 68 unas frases. ...y yo me metí en el, el mayo de, de que iba el asunto... de ...esas frases y las palabras, nuevamente... ...como venía el coste cero... pues no de sierra... O otras que vienen en inglés... ...y no las colocó, la, yo juego la palabra embustero, ...que también es agresiva... ...en grande... ...y él decía... ...que a la que fecha esa poesía que había... ...era... ...que se escribía en las paredes de... ...parece ser de las universidades... ...de allí de París... ...y que se quedaban... ...habían frases grabadas con las inquietudes del momento. Y la poesía, era los que los estudiantes o el ciudadano, en ese tiempo, en el 68, al salir a la calle, aparte, plasmaba en las paredes una frase, que era poesía. Y, y me ha gustado porque, verdaderamente a mí lo que estamos haciendo nosotros aquí, aunque nuestras palabras no, no la poesía es más conceptual, pero hay otros compañeros que, que están participando en colocar frases por fuera. ...entonces me quedo con esa... ...de ese tipo de poesía... ...de ese tipo de inquietud... ...le palmaron la pared... ...y entonces los políticos... ...que ahora me quedo recordando... ...por qué Nacho decía esto... ...porque de, tenemos una nueva... ...consejera de, de... cultura... ...y a la cultura le decía... ...que tenía que ser... ...la palabra transversal... o que sea, lo que... Te, ...la palabra creo que resumía... ...que esa consejera que tenía que... ...que en vez de... ...de ser halagada... ...que tenía que salir a la calle... ...y es la calle observar las inquietudes de, de, del ciudadano... Entonces, volía, ...entonces vuelvo a lo mismo de la poesía esta que no, me recordaba Nacho... ...y yo al buscarla, busqué esas frases que estaba en las paredes... ...es decir, si esa consejera de Cultura viniera hacia aquí a las vías... Ven, ...vería clavada en sello lo que piden los ciudadanos... ...la cultura del ciudadano está plasmada en las paredes del de sur... ...en las paredes de las vías... Entonces, el mayo del 68 me va a recordar este, este juego de palabras con Nacho. Muy bien, Paco. Me parece, me parece curioso ¿no? esta, esta aportación, ciertamente. Aquí, en las paredes del barrio, hay ya no solamente las frases, los eslogans, que... Que tenemos eh, ahí este el, el, que sí, es una el mamotreto de la de la pasarela sino además están las pinturas está no, el, el no, no. mural es impresionante ¿no? una policía que se puede que, que puede decirse que es el, el, podemos considerar a la policía nacional como las columnas de de la democracia que tenemos que están ahí que es la que nos va a defender que son fuertes que es numerosa y entonces si jugamos con ese concepto de una escultura una escultura increíble, jugamos con un concepto de, de unas paredes pintadas, jugamos con, con un concepto de unos papeles con escritura, con el concepto de, de una policía nacional. Si jugamos con todo eso y nos calentamos la cabeza, podemos decir, ¡hostias! El culpable es nuevamente mi alcalde, Ballesta, porque no viene para acá. El culpable es la política, el culpable es bernabé en este caso en Murcia, del Partido Popular. Y Mario, nuevamente de que está desaparecido, y os pido a vosotros que estáis atrás que lo busquéis. ¿Dónde está Mario? Por favor. Mario estaba con nosotros. Ha desaparecido. ¿Dónde está Mario? Gómez de ciudadano, Buscadlo entre en las vías, por favor. Porque, vaya está no cuento con él. Pero a Mario sí lo quiero. Diego eso estaba desaparecido y ha vuelto al redil. Hoy estamos en Beniel. Mario, te necesitamos buscármelo, por favor. Bueno, pues alguien sabe dónde está Mario. No Wally, eh, Mario, eh, no Wally, eh, Wally A ese con una buena vista lo encuentra antes, pero aquí estamos buscando a Mario, eh. Bueno, Mario? Mario, Paco está buscando a Mario. No no no, no. Estamos buscando todo, es decir, todo, o sea, así, todo, nosotros necesitamos a los toda la gente, confirmado. nosotros necesitamos a los políticos. Hemos votado en elecciones a los políticos y ha habido un cambio. Ese cambio se supone que ha sido. PSOE, Ciudadanos, Cambiemos, Ahora y Podemos. Y ese cambio ha ganado las elecciones y ha estado con nosotros, pero el lobo, el capital, la oligarquía, el demonio, algunos le dan una varita y están perdidos. Digo con esa, está con nosotros. No se entrega del todo porque... ...porque dice que no va a soltar del todo... ...pero hoy hemos estado con su alcaldesa del PSOE... ...y un encanto... ...pero Mario no... ...¿dónde está Mario?... ...buscármelo... ...porque podía nombrar a Miguel Sánchez... ...pero no... ...no quiero nombrar a Miguel Sánchez... ...el arte... ...tiene que llegar lo más pronto posible... ...y tiene ser frases cortas... ...y trazados... ...sencillos... ...entonces no puedo meter el trazado a más gente... ...vamos a buscar a Mario... ...que con él le encontraremos a los demás... ...Mario... Te queremos en las vías. ¡Buscármelo! Bueno, pues a mí me parece que de esta manera vamos a acabar esta retransmisión, Paco. ¿eh? ¿Dónde está Mario? Esa es la pregunta clave que nos deja Paco. Además, Paco, me parece que no, que no van a hacer como en Totana, cambiar el trazado y meter a más gente, ¿no? como te he dicho aquí. No, el, el trazado es dónde está dónde está mario está mario sí sí no no no está no no no es no, no, no, no. sencillo vale. ha explicado que el arte conceptual hay que ser sencillo o por lo menos que yo practico entonces no puedo eh, eh, hacerlo más grande o, eh, o hacerlo grande pero una sola vez no mario buscarme a mario pues paco sujeta el micrófono y con tu frase de dónde está mario nos vamos a despedir ¿Eh? Gracias a Pedro que está aquí también en la cámara La gente somos los medios ¿eh? Y muchas gracias porque además Ha ido haciéndoles los encuadres todo. ¿ver? Paco, eh, Pedro, genial ¿Dónde ¿Eh? está Mario? ¿Dónde está Mario? Buscarlo Mario, de corazón De corazón, quiero darte un abrazo Aquí en las vías Y ya sabes que donde he visto también te he saludado Y estoy encantado contigo Porque como todos somos seres humanos pero políticamente te necesitamos, Mario. Ven a las vías. Y por cierto, que no se nos olvide, una abrazada a tutón, un abrazo a toda la, a toda la gente. Nos vemos mañana, fin de va. Un abrazo. Siempre. ¿Dónde está Mario? Fin de va. Un abrazo a todos los que nos estáis siguiendo, que sin vosotros, nosotros no somos nadie. Dale muchos corazones, muchas mariposas y nos vemos mañana nuevamente aquí en las vías.